Inseminación artificial es un proceso de fecundación manipulada. ¿verdad? Consiste en depositar en el útero, una seda receptiva, el semen previamente traído, tratado, medicado, ¿verdad? analizado, sin la intervención directa del macho. Estamos procediendo a lavar el prepucio y descargar el contenido prepucial, un líquido que es maloliente, se fijan. Si hicimos la toma, se captó por ahí. Él ya está empezando a desenvainar. Entonces vamos a sujetar el pene por el glande. Entonces esperamos que él empiece a eyacular para proceder a la colecta. Es recomendable mantener la punta del pene por encima del nivel del prepucio. Para evitar contaminaciones. Y aquí en adelante vamos a colectar todo lo que él expulse. Este es un berraquito de aptitud maternal. Las hijas de él son buenas productoras de leche, cuidan a sus niños, buena habilidad materna. ¿verdad? Entonces esas características son deseables. Y se toman en cuenta cuando vamos a seleccionar un ejemplar, ¿verdad? Que sus características sean heredables. Bien. Fijémonos bien, está eyaculando ahí. Eyacula la eyaculación del berraco es intermitente. Pulsa, expulsa, descansa. Expulsa, expulsa, descansa. Hay berracos que pueden eyacular 500 cc, 600 cc. En el caso de un drago que tenemos ahí se llama Lionel. Ese anda por los 500, 600. Normalmente andan en 300, 300 cc de semi. Vamos a ver al sí de cuánto nos da hoy. Es importante mantener el, el, el pene ahí tenso para no desconcentrarlo a él. respuesta cuenta? Ya él está guardando su miembro. Y felizmente terminamos la práctica. Buen trabajo, Alcide, buen trabajo. Eh, la, en la psicología del cerdo, esto que estoy haciendo, a le ayuda. Y para la próxima práctica, él va a estar dispuesto a trabajar con el mismo empeño. Buen trabajo, buen trabajo, muchachos. Buen trabajo. Vamos a ver cuánto nos dio este muchacho. Por ahí de unos 200 cc. Fijémonos bien el color. Un blanco cremoso. Indica semen denso, ¿verdad? Buena densidad, por tanto, es buena calidad. En algunos centros se hace la prueba de, de olor. Prueba de olor, ¿verdad? Tiene más que oler un poco, un análisis organoléptico, ¿verdad? En el caso de nosotros, yo particularmente, pues ya hemos hecho mil prácticas, y estamos bastante acostumbrados, ¿ves? Tiene un olor, decimos en el campo, decimos un olor a barraco, y está bien dicho, barraco y barraco, está bien dicho, ¿verdad? Vamos a proceder a evaluar este semen, ya evaluamos lo que es volumen, ¿verdad? que anda por, para ser más exacto, anda en 200, eh, 280 cc. ¿Verdad? Ese es el volumen del eyaculado. El color blanco cremoso, ¿verdad? le sentimos el olor, un olor a, a testosterona, un olor fuerte, un olor a berraco, eh, técnicamente decimos sui generi intenso eso debería situar una cátedra en la universidad diría su ingeniero intenso como estamos a nivel de campo yo digo un olor de berraco fuerte ¿verdad? todavía no ha probado esta, esta muestra un poquito. vamos a llevar una muestra al microscopio y hacer una lectura y según ese resultado pues clasifica o se descarta Hemos puesto la, una muestra, una pequeña gota de semen para evaluar la actividad espermática. Estamos ¿eh? hablando de actividad espermática. Si nos concentráramos un poco y nos fijáramos en una célula, a, a momentos eh, podríamos apreciar las distintas formas, lo que llamamos morfología. También, si se concentran un poquito, van a ver que hay una célula que hace un movimiento zigzagueado. El semen extraído del berraco y evaluado, este pasa por un proceso de preparación para el diluyente para realizar la mezcla y se aplica a la cerda. Cabe señalar que la preparación tiene 72 horas de viabilidad. Si es colocado a refrigeración, se suman 3 días más de viabilidad. El especialista en la materia, luego de todo el proceso de extracción de semen, Análisis y preparación para la inseminación de la cerda. Lleva todos los instrumentos en un termo hasta la granja. Vamos a proceder a, a la aplicación de, de una dosis no, de semen. Ahí está marrana, ¿verdad? Ya está en su tercer día de seno, es una multípara. Recordemos que en la multípara eh, la ovulación tiene más horas de duración entonces nos da tiempo de aplicar eh, con suficiente espacio ¿eh? vamos a lubricar un poco lubricamos un poco y con un ángulo aproximado de 45 grados y en esta posición que es la posición natural de, de, en, en la cópula berraco hembra vamos a entrar vamos a ir atornillando en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir a la izquierda, ¿verdad? y ajustándonos a la anatomía del tracto reproductor de la hembra porcina, ok, entonces procuramos cuidar la inclinación y trabajar en la posición que la cerdita se encuentre, en este caso está en decúbito está echada, entonces así vamos a trabajar, recordando siempre bienestar animal vamos entrando con meter una cerda adulta va a entrar gran parte del catete va a llegar un momento que ya no entro con facilidad porque estoy llegando a la cervix ahí le presionamos con un poco más ahí ya llega la cervix más o menos una longitud de cuatro dedos en mi caso voy a poder entrar hasta aquí y ahí ya estoy en la cervix yo hago este jaloncito y no se sale este jalon y no sale Hago este movimiento y no se resbala, porque ya calzó en la cervia. Recordemos que en la definición decíamos depositar en el útero, en el útero, el semen. Conectamos la botella seminal y todo el tiempo la botella debe estar vertical, con el fondo para arriba, para evitar el ingreso de aire. Si entra aire, provocamos reflujo. El reflujo es pérdida de semen. Y cuando trabajamos con esta tecnología, pues lo saludable es perder el mínimo. Algunos inseminadores acostumbran recostárseles, simulando el peso del berraco. ¿verdad? Otros eh, la monta como jinete cara para atrás. ¿verdad? Entonces todos esos trucos hay que ponerlos en práctica para que la actividad se aproxime lo más posible a lo natural, ¿verdad? Eso hace que la cerdita esté plenamente dispuesta y que la actividad tenga éxito. Ok, ya hemos aplicado la dosis, ¿verdad? Ya esta cerdita se había tratado anterior, de tal manera que estamos culminando, ¿verdad? Y nos interesaba enviar el mensaje, ¿verdad? A los que están viendo el programa, el mensaje fue cómo se manipula la marrana en el momento de la aplicación.